¿Con qué derecho puedo prohibirte a quien le llames? Si no soy tu dueño, solamente soy tu amante ¿Con qué derecho puedo prohibirte a quien le hables? Si yo, teniendo dueña, no hay nada que me reclames Mi tiempo en tu horario es discreto mis besos en tus labios son secretos, mis manos en tu piel un complemento. Creo que voy a romper el juramento. No. Y empezaré diciendo que me gustas tanto. Que ya no aguanto no tenerte entre mis brazos. Que a mí sí me duele. Verte al lado de otro amor Y siento celos Pero no tengo otra opción ¿Con qué derecho? Te reclamo corazón Si ese fue el trato Entre tú y yo